Hola qué tal, bienvenidos a otro video Pues terminó ya el evento lunar de año nuevo chino Espero que hayan obtenido varias recompensas Fue un evento donde Fácil pudieron haber tenido muchos millones de monedas Bastantes puntos de experiencia Muchos refuerzos de habilidades A varios jugadores de la suerte O quizás a uno o dos jugadores carmesí. Yo traté de sacarle el mayor provecho posible al evento Logré llegar hasta el portero Arrizabalaga eh, Maestro y también muy apenita reclamé su bono de 1.250.000 puntos de experiencia. Fue hasta el último turno donde logré conseguir los puntos lunares que me hacían falta para tener ese bono de experiencia. Y pues la verdad que me cayó muy bien. Los envoltores de la suerte la verdad que fueron muy divertidos hacerlos, a mí me encantó. Podías probar tu suerte a, al abrir los cuatro envoltores que se obtenían en los juegos de habilidades. O bien, juntar los 24 de ellos y esperar las recompensas que más nos agradaran para poderlas abrir. En la tienda también aproveché las monedas de la suerte y las cambiaba ya sea por refuerzos de habilidad o por monedas, que era lo que yo más buscaba. En los petardos me tocaron como 3, pero en ninguno pude llegar a avanzar hasta el número 5, así que me quedé con las ganas de tener ese logo animado del evento. Yo conseguí en total a 6 jugadores del evento, por favor díganme en los comentarios a cuántos llegaron a conseguir ustedes. Bien, ese fue el evento lunar. Ahora voy a pasar a comentarles de una serie que quiero empezar a hacer, me he creado una segunda cuenta, que es esta de acá, y la idea que tengo con esta cuenta es de en ella usar a solo jugadores básicos plata, pero no a cualquier jugador plata, quiero poner a los jugadores plata de mejor stats según su posición. Así que para empezar la serie he elegido a esos cuatro, como portero escogí a Silvestri, de extremo izquierdo tengo a Mano, de extremo derecho tengo a Farfuizen y como delantero a Disco. La idea es irlo subiendo de media e ir comprando a otros jugadores plata para el resto de las posiciones y así poco a poco tener a los mejores jugadores plata según sus stats. Así que veremos qué tal nos va con este segundo equipo. También en esta cuenta les diré cómo tradear en el mercado para conseguir algo de monedas extras, así que la verdad, no se pierdan la serie en mi canal, que creo que pinta para estar muy bien. Bueno, hasta aquí el video, si tienen en mente algún jugador plata que quieran que pruebe, háganmelo saber en los comentarios, y ya saben, suscríbanse al canal si no lo han hecho, y no olviden dejar su like, nos vemos en el próximo video, chao.